En esta ocasión vamos a, a instalar una plantilla en Joomla y a su vez vamos a modificar el cabezote de la misma para eso vamos a las diferentes a los diferentes sitios que en previo video les había indicado de dónde conseguir algunas plantillas de forma libre en tal sentido pues ya yo previamente he seleccionado alguna plantilla de, del sitio y de plantilla que para la versión 2.5 que es la que he escogido previamente y que en alguna en alguna ocasión en clase la habíamos lo habíamos realizado lo primero que voy a hacer en este sitio es ir al, al menú donde me dice Joomla templates aquí selecciono sí para que me lleve al sitio de las diferentes plantillas de, de versiones que tiene el sitio aquí tiene este, plantillas para la versión Joomla 3.0, plantillas para la versión 2.5 y así, así sucesivamente. En este caso, pues lo que vamos a hacer es: vamos a seleccionar las plantillas que existen para la versión 2.5. Damos clic aquí, aquí y me lleva a las diferentes plantillas que tiene el sitio en versión 2.5. En este caso eh, el álbum Stage J2.5 ¿sí? tiene aproximadamente 543 elementos o plantillas lo mismo este, este álbum de Matching tiene 24 elementos y este tiene 54 elementos, inicialmente escojamos este ¿sí? para mirar o buscar la plantilla que les había comentado aquí la tenemos es una plantilla ¿sí? la A4 Joomla Witterleip Fritz. Es esta, esta es la plantilla que previamente yo he seleccionado, y vamos a ver un previo, una vista previa del, del sitio. Observen ustedes, ¿sí? tiene, eh, tiene como cabezote eh, dura, en una temporalización de entre 3 a 5 segundos. Modificar su color y o modificar las imágenes. En este caso tiene como cabezote eh, una, con una temporalidad de 5 segundos. Eh, tres imágenes, si ¿sí? una en este caso una una como verde, otra gris y otra más oscura. Aquí la podemos correr, observen ustedes, esta es un poco más oscura, esta la verde y esta la la, la más oscura, o sea, tiene tres, tres imágenes que más adelante podemos modificar. Ese es el sitio, tiene un menú muy sencillo, el mapa del sitio, el el el, el, el, el inicio o el menú principal, algunos algunos sitios de de ejemplo, páginas de ejemplo, ¿sí? y, y algunos comentarios propios del sitio, eso es lo que vamos a modificar más adelante, ¿sí? tiene un, un espacio, tiene un módulo de publicidad, lo mismo al lado derecho tiene otro módulo de publicidad, y, y tiene el módulo de usuarios para poder ingresar al sitio, ese es en términos generales el sitio que vamos que hemos seleccionado en la parte superior derecha pues tiene algunos enlaces principales que en algún momento si quiere lo podemos modificar y los enlaces a redes sociales el título que también lo podemos hacer y este es, la, este es el sitio que nosotros vamos a bajar entonces por lo tanto para eso le doy, doy clic en Download y me genera la versión aquí observen ustedes ¿sí? con todas las características que tiene que tiene la plantilla para la versión 2.5 trabaja en XHTML con con hojas de estilo en cascada, con los parámetros y no tiene no maneja multicolor. Y aquí están tiene todas las características todas las características propias del sitio, si ¿sí? Las características básicas en algún momento quisiéramos leerlas y poderlas entender. Listo. Ahora le digo yo download no vamos a mirar ah, que, que, que esta es una contribución de Creative Commons, ¿sí? eh, tiene la licencia es un copyleft, ¿sí? eh, licenciatura del Creative Commons y y que si yo necesito que si estoy de acuerdo con esos términos de licenciatura, pues puedo bajar, puedo bajar la plantilla, doy clic en download e inmediatamente me permite me permite bajarla, observen aquí, yo le digo guardar Guardar archivo. Wheatley Free no la tengo, vamos a mirar, entonces salvémola. Salvémosla que no hay ningún inconveniente. Aquí ya la hemos bajado, ¿sí? Vamos a mirar si existe ya completamente la instalación de la plantilla. La buscamos para poder observar si está adecuadamente, si está adecuadamente. Si la hemos instalado adecuadamente en el sitio de donde la hemos querido, vamos a buscar aquí está A4Jun, la Witter Light Frit, que es la que la plantilla que hemos seleccionado. Nosotros en este caso hay una plantilla muy similar que es la que inicialmente habíamos bajado nosotros, que es el Marshall, si sí, de 651 también. Esta, esta plantilla y esta plantilla son las dos plantillas de diferentes versiones. Del mismo autor, en la, el mismo estilo, sí, pero en versiones diferentes. Entonces vamos a utilizar esta, la que inicialmente hemos seleccionado. Entonces para eso ahora sí vamos al sitio. Vamos al sitio que nosotros hemos estamos trabajando. Entonces le decimos eh, localhost. Sí, aquí lo tenemos en, en, en primera instancia le decimos curso perdón admin admin curso para poder ingresar como administrador y ya estamos dentro del backend del sitio y vamos a empezar a, a subir la plantilla para eso entonces nos vamos a extensiones gestor de extensiones que nos permite eh, por medio de este enlace me permite subir la plantilla entonces le digo examinar y busco eh, en vez de componentes, busco plantillas de la 2.5 y aquí la tenemos. ¿sí? Entonces, eh, voy a subirles inicialmente, por ejemplo, esta Smart Children, que es la que le ha comentado a ustedes. Voy a subirle para que ustedes vean de que es la misma, es la misma plantilla anteriormente. Miren, miren a ustedes aquí, aquí está, con la misma caracterización en profesional versión que puede ser eh, comprada a. ...4 a Joomla... observen ustedes aquí está sí y entonces podríamos trabajar esta bajo la licencia observen ustedes esta es la licencia de de Creative Commons sí mm, mm, no tiene ningún costo sí y tiene las otras características de la licenciatura Creative Commons entonces bajo esa licenciatura vamos a poder, vamos a empezar a trabajar ahora qué es lo que debo hacer una vez que he instalado la plantilla Nuevamente, ahora sí voy al gestor de plantillas. Para poderla seleccionar. Poder seleccionar esta plantilla. Observen ustedes que aquí está. ¿sí? Y esta es la plantilla que voy a utilizar. En vez de Beats, to sitio de parques. Que es el que anteriormente teníamos por defecto. Como el front Page. Ahora vamos a utilizar el A4Junla, free Por defecto. La selecciono y le digo que me establezca el front page por defecto me dice que este estilo por defecto configurado se ha configurado correctamente yo lo quiero observar entonces sencillamente voy a ver sitio a ver si realmente está y observen ustedes aquí que aquí está ya se ha instalado la plantilla en el sitio correctamente ¿sí? como, como yo tengo como habíamos instalado previamente el backend y eh, del administrador y, y el usuario y el frontend del usuario en español esa es la razón del por qué todo esto me da en español. Observen ustedes aquí puedo leer tranquilamente toda la caracterización de lo que es eh, la plantilla. Ahora qué vamos a hacer? Vamos a cambiar, vamos a cambiar el cabezote de la plantilla. ¿Cómo cómo logro yo poder modificar el cabezote de la plantilla? Para conocer eh, el pad o la dirección de esta imagen, sencillamente doy clic derecho. Si estoy trabajando con Mozilla Firefox doy clic derecho y le digo ver imagen. En este momento me muestra solamente la imagen y en la parte superior me muestra dónde está la imagen. Observen ustedes que esta es la imagen que eh, donde está ubicada. ¿Sí? esa imagen dónde está ubicada, está ubicada en el sitio curso de diseño web. Eh, dentro de una carpeta llamada plantillas templates. Eh, dentro de plantillas está la plantilla que nosotros habíamos instalado, la A4 Joomla Witterlay Free. Y dentro de esa plantilla hay una hay una carpeta llamada imágenes. Y dentro de esa carpeta hay otra carpeta que se llama eh, Datos de Ejemplo. Dentro de eso aparece la imagen Witterlay. Entonces, para eso vamos a, vamos a trabajar de esa manera. Vamos a entrar nuevamente al administrador. ¿Sí? Y ya en ese caso como previamente nosotros hemos instalado un componente que se llama Explorer. ¿sí? Entonces voy a dar clic en Explorer para que me lleve al sitio que hemos ubicado. Entonces le digo curso, curso diseño web. Eh, voy a plantillas, templates. Aquí está la plantilla que previamente nosotros hemos instalado y dentro de esa plantilla hay una carpeta llamada imágenes y dentro de esas imágenes hay otra carpeta llamada sample dates que eh, es donde realmente me aparece me aparece los los elementos observen ustedes o las imágenes aquí están mit eh, 1, Wittenlight eh, 2 estas son las imágenes ¿sí? si en algún momento por ejemplo yo quisiera verlas pues sencillamente doy doble clic y observen ustedes que aquí está la imagen. Miren, observen ustedes, esta es la imagen ¿sí? que aparece como cabezote. Lo mismo la otra, la otra imagen. Observen ustedes y aquí está la otra imagen como cabezote. Son dos imágenes. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas imágenes? Inicialmente vamos a cambiarles el nombre a estas imágenes para poder posteriormente eh, subir las imágenes que previamente nosotros hemos seleccionado y que va a permitir cambiar estas imágenes por las que hemos subido por las que vamos a subir entonces vamos a inicialmente a cambiar el nombre le decimos Wittiglay en vez de 1 le 11 11 y lo otro lo mismo con este entonces eh, vamos a decirle en este vamos a ubicar aquí editar vamos por aquí debe aparecer algo que me llame que se llame eh, renombrar, aquí está renombrar, entonces Wittier Lake 2, eh, le digo 22 grabar y aquí están las dos imágenes, ¿sí? ya modificadas si en algún momento yo quisiera eh, correr el, el, la página la página quedaría completamente en blanco porque no encuentra previamente ¿sí? la definición de las imágenes vamos a mirar a ver me corre las dos imágenes, que son las dos imágenes que había, o sea, que no tengo problema. ¿Eso qué significa? Significa que todas las imágenes que existan aquí, ella me las va a correr sin necesidad de modificar su nombre. Entonces, me parece genial esa situación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a subir las imágenes que nosotros hemos configurado. Aquí tengo una flechita que me dice subir y busco... Vamos a buscar los archivos donde tengo las imágenes que previamente yo he definido. ¿Sí? Para que, para poderlas subir. Aquí están las tres imágenes. ¿Sí? La primera. Vamos a buscar la segunda. Y por ende el archivo 3, que es la imagen 3. Aquí son, aquí hay tres imágenes. ¿Sí? Tres imágenes, entonces vamos a decirle que grabar y aquí están las tres imágenes ¿sí? eh, vamos a bajar vamos a bajar estas imágenes esta imagen la vamos a bajar ya para que eh, para que no se pierda en algún momento le digo guardar archivo y le digo que ese archivo vamos a guardarlo en un sitio diferente al, al de al C, perdón, donde previamente yo tenía las imágenes que habíamos diseñado para intercambiar. Entonces, en este caso le digo imágenes y aquí la, vamos, la voy a guardar. Sí, lo mismo voy a guardar esta, voy a bajar esta para que previamente, antes de borrarlas, tenerlas como una copia de seguridad, ¿sí? antes de borrarlas como en este momento pensamos hacer entonces vamos a borrarlas aquí le digo con la X borrar ¿Sí? le digo que sí que estoy seguro que voy a borrarla lo mismo esta, le digo que sí que estoy seguro que voy a borrar y aquí me aparecen las tres imágenes, imagen 1, imagen 2, imagen 3 y el índice. entonces ya con esto eh, ya he modificado las imágenes puedo ir nuevamente al sitio que tengo y actualizo el buffer y observen ustedes que en este momento he modificado el buffer. Ya. Me debe estar corriendo las tres imágenes. Observen ustedes cómo están modificándose. Correcto. ¿Sí? Y de esta manera se, se ha modificado. Se ha subido la plantilla y se ha modificado eh, el cabezote como tal. ¿Sí? En la gran mayoría de las plantillas es lo mismo. Sí, en este caso, tiene una este, esta plantilla tiene una particularidad Que todas las imágenes que se suban a, a la carpeta Sample Date eh, Van a tener la característica de que todas van a, van a entrar eh, como cabezote En, en un ROLAT van a, van a estarse modificando Cada 3 o 5 segundos se modifica su imagen A excepción de otras, de otras plantillas donde hay que modificar Sí, el nombre por, por otra que se vaya a subir es sencillamente la de gran diferencia con respecto a esto entonces eh, espero que con este video hayan podido eh, observar y entender la manera de cómo se sube una plantilla y cómo podemos modificar el cabezote de la misma nos vemos en el próximo video Para, hasta una próxima